Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos en un nuevo video para mi canal y le voy a decir que pongo un reto cada sub va a estar acá en mi lista de reto y ahí estoy yo cada sub que tenga va, lo voy a enviar acá le pongo un soporte y un casco cada sub va a ser eso y si ustedes me quieren apoyar me pueden suscribir y lo voy a ir poniendo y espero no todo un ejército Bueno, chao